A raíz del audio de supuesta extorsión que circuló en las redes sociales y medios de comunicación que involucra al regidor Eric Ten, no se hicieron esperar las demandas tanto del regidor como del ingeniero Iván Collado, todo por el supuesto chantaje para la aprobación de un proyecto inmobiliario. Hoy miércoles el representante legal del regidor anunció que no hubo conciliación entre las partes. Que se está conociendo una acción privada, con relación a unas difamaciones, eh, el caso es entre mira, ah, Antonio Heriberto, Heriberto, Antonio Miranda Ten y Pablo Ivanov Pollado. Bueno, ellos estaban en un proceso de conciliación, eh, a la fecha al final se dijo que no, que no va a haber ningún acuerdo y simplemente se levantó un acta de no acuerdo como establece el procedimiento. Eh, ahora mismo eh, ya ellos tienen un plazo de 3.05 para depositar las pruebas como parte imputada. Se fijó una audiencia para el día 8 de agosto. En esta audiencia ya se van a conocer los tópicos de fondo. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulín.